El expresidente Leonel Fernández, eh, en, un, en una participación que tuvo la semana pasada en la ciudad de Nueva York a propósito de la puesta en circulación de su libro eh, Democracia y Desarrollo, pues expresó de que la República Dominicana eh, no puede seguir cargando con Haití. Eh, la comunidad internacional debe asumir su responsabilidad, ya que si el líder expresaba, si la República Dominicana asume los problemas de Haití, pues corre el riesgo de también hundirse con ellos. Y también expresó el expresidente Fernández, de que si la República Dominicana continúa creciendo, en la medida que van, y la República Hermana de Haití, de aquí al año 2100, pues, la República Dominicana va a perder su identidad. Y eso sí que es grave, de que nosotros los dominicanos, pues, perdamos nuestra identidad ante, de aquí al 2100, y de que nuestros jóvenes, y que nuestros, que en este país, pues, básicamente, de que nadie sepa ni se, que quién es Haití, quién es la República Dominicana, de que estemos mezclados uno con otro. Eso sí que no podemos darnos el lujo como país. Tenemos que tomar medidas desde ya ante la situación que se está viviendo eh, entre la República Dominicana y nuestra República Hermana de Haití. Así que mucho ojo con eso. Pues hay que prestarle atención a este tema, ya que estamos corriendo el riesgo de que se pierda nuestra identidad. Pues a diario se están deportando a haitianos, eh, pero son más los que entran que los que salen. El expresidente colombiano Álvaro Uribe también dijo de que estamos siendo invadidos pacíficamente, por la República Dominicana y de no tomar medidas, pues, o de la comunidad internacional no intervenir en este asunto, pues, nuestro país podría sufragar como nación. ¿Quiénes son los que más se benefician de esta situación? Vamos a ver ahí, Oliver, preséntanos lo que dijo el, el expresidente Álvaro Uribe para que nuestros amables televidentes puedan ver. Dice, República Dominicana está siendo víctima de una invasión territorial pacífica de parte de los haitianos. La comunidad internacional está apoyando esta invasión para darle ayuda al pueblo dominicano. Y República Dominicana está sola en esto y en peligro de naufragar. También vemos cómo muchos de los periódicos de circulación se han hecho eco de esto, eh, esto ha salido en la portada de varios periódicos. Eh, el listín diario dice que la zona fronteriza se ha quedado sin jóvenes. El periódico El Nacional también ha sido muy enfático con relación a la situación, a la crisis que se vive en Haití. Eh, y en, en Haití mismo se está planteando una migración masiva hacia la República Dominicana a raíz de la salida de la Minustad de Haití. La Minustad es la fuerza eh, de la ONU o de la OEA que se encuentra poniendo el orden en Haití actualmente, pues después del terremoto que sufrió esa isla. Eh, los haitianos también, de una manera u otra, pues han irrespetado a la República Dominicana como nación y como país y son cosas que nosotros no podemos permitir el presidente del indotel eh, el licenciado sabiñón dijo este fin de semana también de que hay empresas de telecomunicaciones en haití que están transmitiendo su radiofrecuencia hacia pueblos de zonas fronterizas con la república dominicana vamos a ver este video con un trabajo que se re, que se realizó sobre un análisis estadístico de lo que está ocurriendo alrededor de la zona fronteriza entre la República Dominicana y Haití. Vamos a ver esto. a esos patriotas que miran a un lado para no ver esta tragedia, que la sangre de los que lucharon por nuestra independencia les caiga en el alma y los ahogue. En la línea fronteriza completa no entran emisoras dominicanas, son todas las señales de Haití. Las comunicaciones telefónicas del país son intervenidas por empresas de comunicación haitianas. En muchos pueblos de la frontera no se habla el idioma español y en otros se habla el creol en la misma proporción. Por cada niño dominicano que nace en los hospitales de nuestro territorio en la línea fronteriza, nacen dos haitianos y estudian más de 40.000. Pedernales, 65% de habitantes haitianos. 60.5% de pobreza. Independencia. 60% de habitantes haitianos. 70.2% de pobreza. Dajabón. 55% de habitantes haitianos. 56.2% de pobreza. Montecristi. 63% de habitantes haitianos. Y Elías Piña... 68% de habitantes haitianos. Escuelas y hospitales han cerrado por falta de dominicanos en pueblos fronterizos. 28% de los hogares en la zona de la frontera sufren de extrema pobreza. Hay 14 mercados fronterizos que generan más de 1.300 millones de dólares de mercancías sin regulación. Más de 200 productores de carbón producen alrededor de 40.000 sacos mensuales en las provincias de Pedernales y Bauruco, lo que representa unos mil sacos al mes. Tráfico de seres humanos, armas, drogas y mercancías. Esa es la realidad de la frontera, que ya no es frontera, ...es nuestra provincia occidental. Que los gobiernos que permiten esto... ...les caiga la vergüenza... ...de no poder llamarse... ...dominicanos. ¿Quiénes son los que se benefician de esto? Eh, aquí quienes se benefician de esto... ...son... ...los... ...empresarios de la agricultura y los empresarios del transporte ya no son ni siquiera los dominicanos la mano de obra haitiana está desplazando a la mano de obra dominicana en todo lo que tiene que ver con la agricultura y con todo lo que tiene que ver con la construcción entonces eh, a costilla de nosotros pues han sido permisivos y han propiciado esa migración masiva de nacionales haitianos a la República Dominicana para seguir llenando sus arcas de dinero. Eh, los dominicanos tenemos que despertar con relación a este tema, ya que de cierto modo pareciera como que se ha perdido el patriotismo en nuestra isla y ya a nadie le importa de que nosotros, pues, seamos invadidos pacíficamente por otra nación y que, como estableciera el ex presidente Leonel Fernández, pues hayamos perdido nuestra identidad. Eh, mucho ojo con esto, ya que de aquí al 2100, aunque para nosotros pues pareciera ser mucho tiempo, eh, pues recuérdense que nuestros hijos van a tener, los que no han nacido, Van a, tener, van a estar vivos o sus hijos estarán vivos. Así que vamos a defender la soberanía nacional. Y esto no significa que nosotros seamos una isla, un país racista, sino un país soberano. Si no, eh, pues miren la, lo, los ejemplos de Panamá, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Canadá. Estados Unidos y Canadá hacen frontera en, y ambos tienen pues, diferentes leyes y controles migratorios muy estrictos. Y Canadá, tanto Canadá como Estados Unidos son países desarrollados, países ricos. Entonces, mucho ojo con esto y vamos a despertar ese interés patriótico y vamos a exigirle a los que nos dirigen de que ya es tiempo de que se resuelva esta situación. Y para que ellos puedan también defendernos en el plano internacional, la OEA y el CIP pues, eh, han ejercido mucha presión hacia la República Dominicana tratando de librarse de ese problema y tirarnos ese problema a nosotros.